Hasta ahora mucho que desear por el tema de las rutas, hay muchas cosas acá, plazas, eso está muy dejado la ciudad de Asunción. Y da la seguridad. No. ¿Cómo, ¿Qué te parece? Y eso te digo, da mucho que desear todavía, hasta el momento, porque todavía no hay algo que podamos decir que está bien la ciudad, como acá mismo por las calles muy dejadas, como las plazas, lugares públicos y eso. ¿Vas a votar este domingo en las elecciones? Y vamos a dar otra un voto de confianza por el nuevo intendente. Vamos a ver qué pasa. ¿De qué ciudad señor? Yo yo soy Asunción. ¿De Asunción? Sí. ¿Qué barrio? Roberto de Lepeti. Roberto de Lepeti. ¿Y sí. qué tal la gestión del intendente? ¿Qué le parece? ¿Cómo está la ciudad? Y estamos preparando ahora a la gente. Y ojalá que ganen los, los mejores. Porque está jodido la situación ahora. Y ojalá que, que, que sube un, un tipo que vale la pena porque... Todo es para bolsillo, para bolsillo y ojalá que, que sea para el pueblo. ¿Qué, por ejemplo, falta mejorar usted considera en Asunción? Y en Asunción ahora la, la seguridad primero, porque no, no podemos salir más a la calle a la noche. El segundo, los trabajos, porque hay poca, trabajo por el momento. ¿En qué ciudad sos? Yo soy de Asunción. Vos te imaginas, nosotros pagamos un canon. Todos pagamos. ¿Y cómo no nos va a poner un sanitario? no nos va a proveer de agua que es el vital líquido que todos necesitamos. Nunca nos proveyeron nadie, nunca vino cuando se candidata viene y te dice, eh, esto y esto es nuestro proyecto. Y cuando gana, bah, no existe el mercado cuatro cuando ganan. No existe. Nunca vinieron a ver qué les falta. Solo para los recorridos para, para que le votes. Y después nada. Papá. Y hecho, así que es peor. Ya no voy a votar más, siempre voté, toda la vida voté, tengo 62 años, siempre voté, pero siempre estoy en el mismo lugar, tengo que caminar dos cuadras para agarrar un sanitario, tengo que ir a comprar agua, que es vital, líquido, que la municipalidad no tenía que proveer, nunca nos proveyó de agua, agua potable, y sanitario sí que tenemos que pagar dos mil por día para... ...para orinar, si no corre riñón, oye, pepato, de güey. Ciudad de Itagua. ¿Qué tal la ciudad de Itagua? ¿Qué le parece la gestión municipal? Y bien, y falta mucho que hacer. Y la verdad que mucha necesidad en, el, en los hospitales, falta de remedio, eso es lo que más falta. Solamente en los hospitales hay mucha necesidad, en las escuelas, sí, también, y más seguridad... Yo soy de Lambaré ¿Qué sí. tal la ciudad de Lambaré? ¿Qué le parece la gestión de su intendente? ¿Qué le falta a la ciudad? Desastre también Desastre, ahí en la calle no hay para apata ni en el auto ¿Cómo se iba a qué pasó? Un huracán Desastre, desastre Desastre, Colorado Peor, eh. nada nos hace Peor, peor uno al otro Solo pasa su bolsillo de ellos Sí, y ahora que está prometiendo más y más pero no van a cumplir no, van a cumplir desastre. Sí. ¿Va a votar este domingo? Yo no voté, lo, a lo mejor ya no. Porque nosotros le alzamos a ellos para el bolsillo de ellos nomás. ¿Qué tal Santaní? ¿Qué tal por ¿Cómo está tu ciudad? Y bien, digamos. Es lo que cabe. <risa> ¿Qué tal eh, las calles? ¿Qué falta por Santaní? Y para mí que ahora está bien, porque antes era peor. Ahora sí están arreglando más. Ahí está, bueno. Sí. Ajá. ¿Vas a ir a votar este domingo? Ah, sí. Sí. ¿Qué, por ejemplo, le falta más a Concepción? Fetamba. Bate con la calle, la pendeca... Iba y caca. Iba alguno y cómo? Basta sujura, recolección, pero perecó. ¿Oye? Oye. Pero falta de... No falta. Fetamba, ¿cómo falta? Pensé hasta que votar con domingo. ¿Ya está? Yo soy de Lambare. soy de Y está... ¿Cómo? Más o menos. ¿Qué, por ejemplo, falta en su ciudad? En la ciudad falta el ordenamiento vehicular. algunas calles tendré que estar en pésimas condiciones. Es, es aceptable. Eh, con lo poco tiempo que estuvo, hizo bien su trabajo. Y eso es lo que le ayuda mucho a que gane esta lesión del ámbar. Entonces pero, va, va a salir a votar ese domingo. Sí. ¿Sí? Y espera <ríe> por lo menos que se cambie mal las cosas. Exactamente, y esa es la idea. No hay lo, otra vuelta que dar, ¿verdad? Porque hay que mejorar las cosas. Pero soy de Arroyestero. ¿Y qué tal por Arroyestero? Y todo bien, ahora está de fiesta patronal. Ah, San Francisco. Ahí, la seguridad. Y seguridad, todo aparte nomás. No andamos bien en eso. y inseguridad. Eso sí. ¿Va a ir a votar este domingo? Eh, no. no. ¿Por qué por <ríe> No sabemos por quién vamos a votar. Los políticos son corruptos. No, es que políticos sea... corruptos sí. tenemos. Está todo contaminado. Ya tenemos para hoy. ¿Qué tal por la ciudad de Y sí, más o menos. ¿Está bien? ¿Qué le parece? Y está bien, está organizado muy bien, organizando sí, sí, sí, hay mucho trabajo. ¿Qué tal las calles de los barrios, recolección de basura? Hoy está cae? bien, sí, muy bien, sí, todo asfalto bien, linda ciudad de Itagua. La, la seguridad, por ejemplo, qué y ese, ese está todo más o menos. A ir a votar este domingo, señor? Y voy a ver, no. <ríe> voy a ver, voy a, voy a calcular y y a para votar, sí. Crisis totalmente, hay crisis ahora en todas partes, ni acá no hay nada. Y todo. ¿Qué le parece que le falta más ayuda de parte del gobierno, crisis de las intendentes? Falta, el... falta. Hace falta, en la municipalidad totalmente, el aumento de la suba de canon, todo, todo. No hay, no te aguanta, no, no, no, no te espera. Eso es el problema ahora, no te espera ellos. Y vamos a ver el nuevo. Ahora, vamos a ver, vamos a esperar. Su ciudad qué tal? ¿Qué le parece la municipalidad de su ciudad? Treita y así igualito también. Vamos a esperar el nuevo también. ¿Va a ir a votar este domingo, señor? Sí, voy a ir, sí, me voy a ir.